Hola querida people, nuevamente bienvenidos a mi canal vieja que viaja. En esta nueva ocasión voy a comparar TikTok y Kuai en lo que he visto del programa de referidos de cada uno para saber cuál da más plata, cuál es más fácil de retirar, cuál es más efectivo, mejor dicho, a cuál dedicarle todo tu tiempo para que alcances a ganar bastante dinero con este tema de referidos antes de que se acabe. Primero contarles un poquito de contexto sobre el tema Empezó Kuai, que es una app china de videos muy similar a TikTok A dar dinero simplemente por referidos ¿Qué son los referidos? Pues por cada amigo que se descargue la app y ponga tu código Tú ganas dinero y él también Por cierto, voy a dejar mi código aquí Y en el primer comentario de este video Para que empieces a acumular con un saldo inicial El caso es que Kuai fue la primera que sacó este programa de referidos Y estaba dando hasta 5 mil pesos por persona Que tú referías en la app Ojo, estos 5 mil pesos están condicionados a que esa persona siga viendo los videos a lo largo de 10 días. ¿Qué pasó? Que después TikTok respondió con otro programa propio de referidos muy parecido, muy parecido a Kuai y estaba ofreciendo hasta 12 mil pesos por persona referida también en el lapso de unos días. Esto es más o menos el lapso de 14 días como ya te lo expliqué en otro video en mi canal de cómo ganar dinero con TikTok. ¿Qué pasó? Que Kuai nuevamente respondió y ofreció un bono de Semana Santa en el que por 5 personas que refieras te daban hasta 110 mil pesos repartidos en ese tiempo, claro, porque todo depende de si la persona sigue viendo los videos. Apenas se acabó el bono de Semana Santa no iba a volver a dar 5 mil pesos por persona sabiendo que TikTok está dando 12 mil, así que guay, ahora mismo en tiempos normales sin bono está ofreciendo hasta 16 mil pesos por persona que tú refieras en la app. Esto es totalmente nuevo de esta semana. Esta guerra de las apps chinas está haciendo que reaccionen súper rápido. ¿Y cómo nos podemos beneficiar nosotros? Pues ganando plata, ganando plata. <ríe> si esto va cambiando en el tiempo, no se preocupen, no se preocupen, que voy a ponerlo actualizado en el primer comentario de este video para que si llegas después de unos meses tengas esa información a tope. La forma de retirar el dinero que ganas en TikTok realmente es bastante complicada. TikTok solamente lo permite a través de una app externa que se llama Te Paga. O sea, tienes que descargarte una app diferente y transferir el dinero de tu cuenta de TikTok a la otra app. ¿Qué pasa? Que no siempre funciona. Yo lo he intentado y siempre me sale error. Así que no puedo decir que mi retiro con TikTok haya sido exitoso. Aparte de eso, aparte de eso... Suscríbete a este canal, activa notificaciones porque realmente doy muchos tips para que empieces a viajar y también para hacer un poquito de dinero de otras maneras diferentes. El tiempo de retiro de TikTok se demora prácticamente un siglo. O sea, mira, estaba leyendo las reglas de este programa de referidos de TikTok y dice claramente, ojo, le estoy tomando pantallazo por si las cambian en unos días, pero dice, usted acepta que cada solicitud de retiro será revisada y procesada por nosotros por razones de seguridad dentro de los 15 días naturales de recepción y orden de pago de la recompensa y esta se emitirá dentro de los 30 días al proveedor de método de pago. ¿Cuánto podemos calcular? Es decir, según esto, según esto, más de un mes se demorará TikTok en pagarte el dinero que hayas reunido en la app. Esto es muy importante. O sea, en Kuai simplemente son dos días, bueno, dos o tres días hábiles. En TikTok, imagínate lo que dice este tema de las reglas. Más de un mes en pagarte. Y eso que ni siquiera lo he podido comprobar porque me sale error cada vez que le lo voy a retirar. Kuai ya sirve para usuarios de iPhone no acumularán dinero por ver videos, pero estamos hablando en este video de programa de referidos, así que sí pueden referir gente que se descargue la app de Kwai y luego inserte el código de ustedes. En TikTok no se permite ganar en usuarios que sean iPhone, solamente Android, así que punto para Kwai. mientras Quai todavía no lo conoce todo el mundo, aunque ya se está haciendo muy popular justamente porque sí da plata y sí es efectivo, lo conoce menos gente que TikTok. TikTok, pues lo tiene prácticamente todo el mundo, así que recomendarle a alguien que se descargue TikTok es difícil, porque el programa de referidos solamente funciona con nuevos usuarios. Quay cuando tú le pasas, invitas amigos directamente desde la app o simplemente pasas tu propio enlace para compartir en redes sociales o en Instagram, la pantalla a la que entra la gente es bastante sencilla, muy clara, donde la gente tiene que copiar el código tuyo y es muy sencillo entrar a la app y insertar el código que ya se copiaron de la pantalla inicial. En cambio, en TikTok, la gente hace clic, ok, ve tu código larguísimo, pero cuando le da clic a copiar, no funciona esa opción de copiar y no lleva directamente a descargar la app de TikTok. Por lo tanto, es más fácil que la gente se registre rápidamente en Kwai a que lo haga en TikTok. Si la gente tiene que hacer muchas vueltas para meter tu código, simplemente no lo va a hacer porque le va a dar pereza, aunque le prometas más dinero, aunque le prometas lo que sea, simplemente no lo va a hacer. Otra diferencia importante que he visto entre Kwai y TikTok es que en Kwai no hay tantos errores a la hora de poner tu código. Cuando a veces yo le aviso a la gente, la gente entra con mi link y yo reviso si efectivamente, si se hizo efectiva la recompensa y si es así. En cambio, en TikTok a veces me ha salido error de fraude, no se pudo comprobar el fraude, no sé qué, que a la gente no le aparece la casilla de insertar el código. Me parece que el tema de TikTok no, no lo dominan mucho, o sea, TikTok apenas se copió rápido del programa de referidos de Quai, pero no han logrado mejorarlo muy bien. Aparte, en las reglas, de, y reglas y condiciones de TikTok dicen que se reservan el derecho de hacer las comprobaciones necesarias por fraude y demás. Realmente no sabe uno a qué se refieren con ese fraude, pero pierde uno códigos por ese tema. Y respecto a otras formas de ganar dinero, TikTok promete también dar dinero por ver videos en la app y también por subir videos en la app. Yo ya lo he intentado en estos días, digamos, y cuando hice ese tutorial también de TikTok, que lo hice aquí en mi canal, he eh, estado sí. haciendo pruebas para ver si aumentaba mi moneda de TikTok simplemente por ver videos o por subir videos, que también lo he hecho, y realmente no me cambió, no me cambió el saldo, es decir, no sé de qué depende eso, en cuáles sí es inmediato que tú ves que va subiendo la moneda de Kwai Golds simplemente por ver videos, ahora que no es mucho, no no es mucho, pero en todo caso es más de lo que te pagaría un Instagram o lo que sea. Que a veces falla la moneda de Kwai para ver videos, sí he escuchado que falla, lo que pasa es que yo pues no me la paso todo el día viendo, sino que refiero mucho con la aplicación que es como más puedes ganar dinero con Kwai, refiriendo amigos, no viendo videos, pero el caso, sí me han dicho que han tenido varios errores con la moneda de Kwai porque por ver videos no les aumenta, esto es porque hay un límite por día en este sentido las dos medio están ahí pero Kwai sí acumula monedas por ver videos en cambio en TikTok no he visto que me cambie el saldo si tú has visto que cambie en algún momento por favor ponmelo en comentarios pues para saber si es que tal vez es error mío de mi aplicación específica de TikTok o si simplemente es para todos que funciona así que tiene errores y demás seguimos haciendo pruebas aquí en el canal de ganar dinero con estas apps de video. así que suscríbete activa notificaciones y estate pendiente de mis otros videos también hablo mucho de viajes aquí, así que te invito a que también te motives a viajar.